Lo primero es saludaros a todos, saludar a los delegados territoriales de Palencia Burgos, la delegada del territorial de Valladolid, por supuesto a mi director general de infraestructura y sostenibilidad ambiental, que está en el centro de estos premios, y bueno, pues a la jefa de servicio de medio ambiente de, de Ávila y a vosotras y vosotros como representantes de las entidades que habéis participado en, este, en estos premios. ¿no? Unos premios en que primero hay que seguir reconociendo la idea a un alcalde, que lo tenemos aquí al alcalde y ahí está el ayuntamiento de eh, San Miguel del Arroyo que yo creo que ponte de pie por favor porque es el que inició estos premios y un aplauso merece siempre Allá por el año 2000 tuvo esa brillante idea y bueno, pues la junta le ha acompañado durante varios años hasta que en el año 2008 pues bueno la complejidad que estaban tomando ya los premios asumimos la gestión de los mismos con siempre eh, un trabajo conjunto y desde entonces pues bueno han sido 350 proyectos los que se han presentado, con 85 reconocimientos que dicen mucho del bagaje de unos premios pues ya consolidados y que, francamente, son, son importantes para, para la Junta de Castellón y para Castilla y León. En esta ocasión se han presentado 22 proyectos, eh, concretamente, si no me equivoco, son 7 de municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 10 de municipios de menos de 1.000, y otros cinco de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. 22 proyectos que podía haber sido ganadores cualquiera de ellos, pero en definitiva el jurado eh, ha establecido estos seis galardones y ellos representan eh, a todos. La verdad es que son unos premios eh, de mucho valor, porque ya veis en la exposición que han hecho los premiados la ilusión con que presentan su proyecto, el compromiso eh, con que defienden su proyecto y con ello defienden... Lo han dicho a sus pueblos, a su población y la pervivencia del mundo rural. Porque, en definitiva, al final, detrás de estos premios está un eje transversal que tienen todas las políticas de la Junta de León que es defender nuestro medio rural, atacado por múltiples eh, vectores negativos. ¿no? Eh, la despoblación, determinadas políticas eh, nacionales, como en el tema de la gestión del lobo y otras que van en su perjuicio. Y, desde luego, tenemos que trabajar de una forma... Eh, muy coordinada y desde luego muy intensa eh, para que a pesar de ello va a ser complicado eh, la repoblación, pero por lo menos mantener la población de los pueblos y como ha dicho el alcalde eh, de de ¿no? de Moradillo de Roa... ¿no? Eh, de de Roa eh, que. Claro, Roa es otro es otro es otro sitio, déjame terminar, Moradillo de Roa, eh, que creó tres puestos de trabajo con su proyecto. Esa, esa es la, la clave, ¿no? Eh, el, el sumar. Es un premio que pretende sumar, que pretende motivar, que pretende ejemplificar y que además eh, es un premio que va relacionado con, otro, con otra figura que hemos creado, que es la Escuela de Alcaldes eh, para la sostenibilidad en pequeños municipios. Una escuela de alcaldes donde luego estos premios tienen continuación porque estos proyectos se muestran, se enseñan y eso informa forma, motiva y hace que surjan eh, estas iniciativas por la sostenibilidad y en definitiva pues sumemos, eh, como yo decía antes a la prensa, ¿no? eh, esa conciencia de sostenibilidad que es la suma de la conciencia de todas las personas individuales y también de entidades ya sean públicas eh, como privadas. Una escuela de alcaldes eh, pues que ha tenido una serie de jornadas eh, presenciales y, y, y telemáticas cuando el coronavirus, no, el coronavirus no nos lo permitió y que llevará prácticamente setenta y tantas jornadas donde en torno a 800 personas cada, cada año pues hacen esas reflexiones y desde luego pues van difundiendo y ampliando eh, los efectos de estos, de estos reconocimientos. Por lo tanto yo creo que son unos premios que por supuesto van a tener continuidad eh, económicamente son muy modestos, son 27.000 euros que distribuimos en, en esas modalidades con 6.000 euros para el primer premio y 3.000 euros para el segundo los alcaldes y las alcaldesas no, no están aquí eh, la representante en este caso concejala de, de, de Cariño de los donde no están aquí por el dinero, están aquí por el orgullo que supone reconocer un trabajo realizado y eso es el, es, es el objetivo. ¿no? Eh, hay muchas otras iniciativas, nosotros trabajamos por medio rural en materia de sostenibilidad en muchos ámbitos, no nos olvidamos tampoco de los municipios grandes de más de 20.000 habitantes donde tenemos también eh, una, bueno, una especie de, de premios o de colaboración económica con 23 diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes donde con una inversión de más de 900.000 euros, eh, donde implicamos también sus propios presupuestos, también generamos eh, proyectos y actuaciones en materia de sostenibilidad. En definitiva, un trabajo conjunto de todos que pretende conseguir varios objetivos, que es extender la mancha de la concienciación eh, ambiental, porque en definitiva vivimos en un momento en el que Parece claro que el cambio climático eh, nos impone eh, unos riesgos y unos peligros muy importantes. Antes el representante de la asociación, eh, Pedro Bernardo, siempre verde o en verde, eh, bueno, puso de manifiesto ¿no? una de esas problemáticas que son esos tremendos incendios forestales cada vez más difíciles de atajar, incluso algunos en circunstancias inabordables. Por tanto, tenemos que aumentar esa conciencia y eso es el objeto de estos premios, que sumemos eh, adhesiones eh, de los pequeños municipios, de los medianos y de los grandes. De luego, la Junta de Castellón siempre estará ahí en nuestra labor y la labor que nos ha impuesto el presidente como primera misión es luchar por nuestro medio rural. Castellón es una Castellón rural, hay que tener en cuenta que el siete, 5% de los municipios son de menos de 5.000 habitantes, donde vive el 33% solo de la población. Y si vamos a los de 1.000, pues el porcentaje es enorme, ¿no? son ochenta y tantos eh, por ciento, con un 20% de la población. En definitiva, vivimos una comunidad muy extensa, 95.000 kilómetros cuadrados, muy despoblada o por lo menos dispersa en pequeños núcleos de población, casi 7.000 entidades eh, de población y por lo tanto tenemos una misión que realizar desde la Junta de Castilla y León, que es que eso se mantenga, que eso a poder ser se mejore y ahí tenemos que apoyaros eh, ciertamente los recursos públicos son los que son la Junta de Castellín tiene el presupuesto que tiene tiene una financiación incorrecta por parte del Estado, insuficiente que llevamos luchando contra ella desde hace muchísimos años sin que haya recogido el gobierno de España esa misión y eso nos limita las posibilidades de actuar, siempre actuaremos de forma insuficiente, siempre haremos menos de lo que se tendría que hacer, pero en definitiva con los presupuestos que tenemos, con las prioridades de su aplicación, estaremos con vosotros en la medida de nuestras posibilidades, no lo dudéis nunca, por lo tanto enhorabuena a todos los premiados gracias Carmelo por la organización y a José Manuel Jiménez por mantener eh, dichos premios en ese estado de salud que tienen, por mantener toda la estructura de la Escuela de Alcaldes y las otras colaboraciones con los demás de, de 20.000 habitantes y por lo tanto, eh, especialmente gracias a, a vosotros, a todos los que habéis estado aquí y a la concejala de, del Ayuntamiento de Carrión, a cuyo alcalde le, eh, le pido que, que se restablezca pronto ¿no? y que le traslades nuestra, nuestros deseos de pronta de pronto restablecimiento. Y que os esperamos un año más. Eh, muchos de vosotros seréis jurado ya de los premios siguientes que ya empiezan desde hoy a trabajarse y desde luego hacéis una gran labor por el medio rural y siempre nos tendréis a la Junta de Castellón a vuestro lado. Muchas gracias.